Yeah, yeah, yeah She caught my eye as yeah, she was walking by Cute face, great smile with some big brown eyes Tap a girl ¿Dalante de la pedido? Imposible Pero si lo pedí ayer por la mañana Bueno, son ahora mismo a las 10 y media Pues si sí cantado han poco Y en menos de 24 horas ¿Quién? Vamos a ver lo que hay y ahora volvemos. ¡Hasta luego! ¡Hola de nuevo! Pues bueno, me pensaba que no le, no le van a entrar tan pronto. Y bueno, aquí está el pedido. Eh, he pedido un par de cosas, empecé con componentes como hago siempre. Y bueno, aquí tengo las especificaciones de lo que he pedido. Y pues ahora os enseñaré más o menos las características que tiene lo que he pedido aquí y ya pues. Iremos abriendo las cosas, bueno. Lo que he pedido ha sido una cámara deportiva, un trípode, dos fundas para el móvil acuática y un altavoz. Es nada más que eso. Todo esto me ha salido más o menos por unos 130 euros, que es bastante, porque lo más que algo me ha costado ha sido la cámara deportiva, que es una Natec HD50, y pues para expediciones y todo eso que haga... Va, va a venir muy bien. Y bueno, vamos a empezar a abrir. A ver. Me han traído dos paquetes. El más grande lo voy a dejar para el último. Voy a abrir este. Aquí no sé qué vendrá. Bueno, como siempre, el cúter. Famoso cúter. Vamos a ver. Ya está. Joder, se queda aquí pegado. Vamos a que contiene esta caja vamos a echar por aquí un poco más para acá en la, en la tablet a ver qué lleva bueno como siempre papel de este quecha en queso vamos para que no a ver está, está manchado y todo del papel de ese que lleva bueno aquí yo creo papel y ya no me viene nada más o sea que esta caja ya está pues bueno, como veis aquí, es un altavoz de estos que en vez de MC componentes, por bueno, no sé si son unos 6 euros más o menos, son 5.75 y como veis es muy pequeño. Y bueno. bueno, el último, el altavoz es portátiles. El tamaño es muy pequeño y lleva para cargarlo por USB, aunque lo puedes conectar como si fuese a un dispositivo lo conectas a la luz y es mucho mejor. Bueno, vamos a abrirlo a ver lo que lleva. y ahora nada más no ya está a ver. bueno como veis es esta altavoz no pesa casi nada y el tacto me gusta eh, es así un poco suave eh, el cable y las instrucciones que bueno no es para que va a sacar las instrucciones que son estas que vamos, no las pienso leer <risa> y ya está pues he hecho lo que viene en esta caja vamos es muy pequeña pero esto es lo, lo que viene bueno vamos a cerrar esto y ahora viene la caja más grande que es lo que me interesa dejamos esto aquí aquí va lo bueno bueno vamos a echarnos un poco atrás bueno vamos a abrirla A ver si no me han dado nada de normal que no lo suelen hacer nunca. Esto bueno, papeles, como no, más papeles. Y bueno, esto es lo que lleva el pedido. Como veis aquí, son las dos fundas para los móviles. Bueno, con los, o los smartphones eh, El trípode Lo por aquí Y La cámara deportiva Que es la Natex Extreme Media Sportcam HD50 eh, Esta es como si fuese la esto ya no tiene nada más, nada más que papeles eh, Nada más que Esto me ha costado ya han sido 80 euros y esta es como si fuese la segunda versión que han sacado porque la primera eh, ponía en los comentarios que he estado viendo que no que por ejemplo la sujeción que lleva en la, en la carcasa y todo era, era peor todo lo que han hecho es mejorarla y además también con la con lo, los este ¿no? los adaptadores que lleva pues para el manillar de la bici al casco para el coche que lleva como una ventosa una para que se quede sujeto, y bueno, esto lo vamos a abrir. Lo último, vamos a abrir también primero. Bueno, esto aquí. Vamos a abrir uno de los de las dos fundas estas para para el agua que está mirando que sigue también para la arena. Y, y bueno, a ver cómo se abre esto porque no. A ver. huele a plástico bueno, vamos a ver voy a probar con mi móvil a ver si, si entra bien a ver esto no se abre voy a quitarlo voy a quitar. esto ah, vale, vale, vale pues bueno esto está vamos a probar a meter mi móvil y si funciona correctamente si no sería una caca de vaca vamos a probar a ver si esto no encaja si, sí, se encaja a ver, pues así queda. Luego esto, pues cuando estás en el agua, lo que sea, para que flote e inflas estas dos. Y vamos a probar, a ver. ¿Veis? Y además podemos escribir fácilmente, o sea que la pantalla funciona bien. Para que veáis que no tiene ningún problema. Y esto, estas fundas me ha costado cada una 9 euros. Viene con su correa, por si la, la, la quieres colocar o lo que sea. Pues... La llevas a cualquier lado, cuando estás en la playa, en la piscina, pues para estar con el móvil y que no. ni que se moje ni nada. Bueno, ahora para esto va a venir a tener que levantar. Esto es el trípode. A ver si lo puedo abrir. Bueno, aquí. Esta es la foto, lo que, todo lo que lleva, que lleva pues para, una manivela pues para poder moverlo y todo, una, un nivel, pues para que bueno, quede recto, tiene varias varias posiciones para que sea más largo, más corto, todo eso, y esto pues para que quede más nivelado, y ya pues estas son las patas que lleva sujeción para que no se respale, eh, bueno, aquí el peso, la longitud que tiene, bueno, Vamos a abrirlo. Como veis, viene aquí con su funda para, si te vas a algún lado o lo que sea, pues lo pones así y te vas. Y bueno, vamos a ver cómo es. muy, bien, muy pequeño. Y más bien suave. Vamos a ver cómo se abre esto. Porque no sé, no he visto ningún casi ningún vídeo. He visto alguno por ahí, pero no... No sé cómo se... Ah, vale, vale. Y esto ya... No sé cómo se... Ah, vale, vale, vale, vale. Esto ya está. Así así quedaría, pero luego ya pues podemos abrir las patas para que quede más largo. Eh, he visto en algunos vídeos que, por ejemplo, así lo ves corto. Bastante corto. No sé si aquí se abrirá más. Ah, vale, aquí más. Voy a abrirlos todos. Abrirlos todos, y sí, rápido, a ver si puedo os enseño cómo queda del todo, pues la altura que tiene es más o menos eh, correcta, y bueno, a ver cómo queda, es? vamos a ver, si es la, la altura es, es buena, bueno, va a salir para grabar bastantes vídeos y todo, mira ahora mismo tiene una altura así que más, no sé si la veréis, que ahora mismo estoy que la cámara está un poco doblada ahí esta es la altura y ahora con esto no sé si era sí sí con esto puedo subirlo más hasta aquí o sea, y para que veáis a la altura que se queda así pues se queda más a la altura mía o sea que esto se queda vamos muy pero que muy bien bueno el trípode lo dejo por aquí Y bueno, ahora os voy a enseñar la cámara Natec, que pues sirve para varias, varias superficies. Y bueno, aquí os voy a leer las características en la tablet, las características que tiene. Bueno, nos pone aquí, versión renovada y mejorada por la popular HD50 de Natec. Pues Soporte para manillar mejorado, carcasa acuática mejorada, soporte de casco mejorado, eh, sen es sencillo de utilizar, graba tu vídeo y tu foto donde quiera y cuando quiera. Eh, la carcasa es impermeable, tiene bastantes accesorios, ahora los veremos. Y graba en Full HD, o sea en 1080, lo único que graba a, 300, a 30 FPS. Pero si lo ponemos a 720 Graba a 60 FPS O sea que está muy bien o sea, Vamos a abrirlo A ver ¿No ves? Aquí, aquí vienen todas Todos los deportes que puedes, puedes practicar O sea Surf Motocross Ciclismo Vamos Miles de Bueno, miles no Entre comillas Pues un, un par de deportes A ver bueno, Esto ya está a ver si esto sobra. uy que se cae viene aquí la cámara con un cd un cd que luego meteré la y a ver cómo va y bueno vamos a ver que aquí viene otra caja pues aquí serán con todos los objetos que bueno si sí, todos los objetos que lleva el cargador, usb eh, y todos los soportes que lleva a ver. A ver. este es el soporte para la bici que no sé tampoco cómo va como que pues será así lo levantas y lo, y lo metes a, al soporte de la bici parece muy muy pero que muy tiene muy buena pinta parece que va, va a ser bastante duro y bueno ya lo probaré algún día este es el soporte para la bici. Pues, puedes ajustar como quieras. Te da gana Este no sé cómo, cómo funciona en realidad. Y ya está. Ah, vale. Y aquí viene el, el de para el coche, que viene con la ventosa. Que es para luego... Lo agarras así, para que no se suelte. Y colocas la cámara, o sea que este está muy, pero que muy bien. Para que luego, pues, eso está muy duro, eh. Para colocar ah, vale. Como es así, lo colocas recto y va perfecto. Pues bueno, ya lo probaré. Hola, oh, se ha soltado entero. Bueno, voy a dejar aquí esto, lo quito. Y ya lo probaré algún día. Bueno, aquí viene con el cable USB para luego cargar la cámara y con su mando. Esto por una parte viene muy bien, es muy pequeño el mando. Y ya pues esto no sé lo que es, como si fuese nada. Luego ponérselo aquí, a la cámara. Y el manual de instrucciones de Natec. Que pues este sí luego que me lo, leer, me lo leeré para ver cómo va y todo eso. Para que no tenga ningún problema. Y bueno, ahora vamos a abrir lo que es la cámara. Esta es la cámara, tampoco es que sea muy grande, más o menos como la, con la que estoy grabando. Eh, pesa muy poco, la pantalla es táctil, o sea que eso viene muy bien. Y esta carcasa pues sirve para el agua, para que no se manche ni nada. Y bueno, vamos a llevar aquí nada más que dos botones, este y este, para grabar y encender y apagarla. Y bueno, vamos a abrirla. Ya está abierta. Vamos a sacarla de su, de su carcasa. Y bueno, esta es la, la cámara deportiva Natec. Y bueno, pues aquí lleva dos botones: que es para echar la foto o grabar. Y el de encendido. Y aquí lleva, pues para meter el cable HDMI y el USB. Lleva estos dos. Y la.. aquí lleva otra que es. Estuve mirando aquí es para apagar la pantalla para que no gastase tanta batería. Y aquí está la pantalla. Luego aquí para meter la, la tarjeta SD y bueno. Esto es lo que lleva La cámara. Vamos a encenderla a ver cómo se ve. ¿Veis? Así es como se ve. Que más o menos se ve muy, pero que muy bien. Graba en HD. Buenas fotos y todo. Vamos, que está, pero que muy bien. Ya probaré algún día a grabar con esta cámara, pues, cuando vaya a la playa o lo que sea, o a una piscina. A grabar en el agua. Para ver si tiene algún problema. Y también, pues, grabaré, pues, mmm, rutas en bici y todo. Con los amigos. Y bueno. Así si cierra esto. Bueno, ya está. Este ya está. Luego le quitaré las pegallinas esta que lleva para que se vea mucho mejor. Que ahora mismo. Esta sí que se ve con las burbujas que tiene. Y aquí abajo lleva pues para colocarlo en el trípode o cualquier trípode. Este me este parece que es el universal. Que vale para bastantes trípodes. Como el que ahora mismo estoy sujetando la cámara esa que sirve para bastantes y vamos a probar una cosa a ver si funciona el mando me interesa mucho porque este mando tiene muy buena pinta a ver cómo va a ver. tendré que meter una pila no más seguro no porque no vendrá con ella ¿Cómo se abre? No tengo ni idea de cómo se abre. si hago así se enciende, no. O sea que le tendría que poner pila, lo más seguro, ¿sabes? O sea encima de todo, pues bueno, esto no tengo ni idea de cómo se abre. O sea que ya intentaré abrirlo y bueno y bueno chavales nos vemos en el próximo vídeo y que será cuando tengan el próximo móvil el nuevo móvil que me van a traer que haré un unboxing de a ver cómo funciona y todo y una review y probaré a ver cómo funciona y todo y bueno nos vemos en la próxima hasta luego